¿Qué tal, mis estimados amigos? Extreme basers espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a un nuevo video, amigos. Y este es un video especial porque vamos a realizar el demo del subwoofer ruso de Aft Bombs, Lo vamos a hacer ahora sí a todo lo que da, por lo que, pues, nos vamos a ir a un lugar más solitario para que lo podamos probar al 100%. Así es que vámonos. Algo que se me hace importante recalcar amigos es que ya trayendo el subwoofer ruso, eh, la batería extra, eh, el amplificador Zion, este, pues sí ya se siente el automóvil más pesado principalmente en la parte de atrás si sí se siente cuando pasa uno los topes que pues el automóvil ya va bastante pesadito ya que pues debemos de traer aproximadamente unos 150 kilos extra solamente del equipo de audio y eso un aproximado quién sabe cuánto será este el total porque el cajón para el subwoofer ruso no lo he pesado Incluso se siente más pesado que cuando traía yo el subwoofer Kicker Solo Aid. Bien, amigos, aquí no creo que tengamos ningún problema. Y como pueden observar, amigos, el carro ya se ve más chaparrito, sin siquiera hacer ninguna modificación en la suspensión. E incluso por ahí tienen música, igual se ve que les gusta la música. Así es que no vamos a tener ningún problema. Aquí viene un grillito a escuchar el bass. Hola, dale fuego al bass. Nuestro primer espectador. Y ahora sí, amigos, comencemos. Con algo relajado Ahorita pues el equipo de audio yo ya lo escuché bien Porque pues lo tuve que ajustar Quería que estuviera bien ajustado Así es que Vamos a poner esta canción me gusta porque se escucha parejo se escucha tanto medios, bajos este equilibrados, si falta un poco de medio, que por cierto varios me dicen que si no le va a hacer falta medio porque tengo las bocinas Rockford en la parte de enfrente y en la parte de atrás no se las he cambiado pero pues lo que no saben amigos es que ya las cambié, en la parte de enfrente traigo unas bocinas Infinity y en la parte de atrás tengo unos medios rango, déjenme se los muestro Ahí lo tienen, con su Twitter Harden, que para ser económicos suenan bastante bien. Los medios rangos son Nakamichi, por lo que pues no tenemos tanto problema ahorita ya con el medio. Si lo tuviera como antes amigos, no hombre, le faltaría muchísimo medio. Bueno, vamos con la próxima canción y ahora sí, con bass del bueno. Pues no amigos, otra onda con el tipo de bajo de este subwoofer ruso de Bombs. y a pesar de que ya está la mayor parte de el toldo, los laterales insonorizado, aún así el bajo hace que se mueva tremenda la carrocería, Así que pues otra onda amigos, imagínense cómo se haría si no estuviera insonorizado el carro, sería brutal, pero pues obviamente sonorizante le ayuda a que suene pues mejor aquí en la parte de adentro que es lo que pues más nos interesa bueno a la mayoría vamos a poner esta otra amigos amigos a ver si se alcanza a apreciar el base si sí, se alcanza, bueno en persona se alcanza a apreciar bastante bien amigos se mueve este Como pueden observar amigos suena de lujo tal vez no suena muy durísimo como otros equipos que ponen este pues varias bocinas con frecuencias más altas y suenan más duro pero pues este, tal vez no suena tan duro pero la presencia del bajo es brutal si están utilizando unos buenos audífonos pues van a poder este apreciarlo amigos porque suena tremendo y pues como sabrán este, no es lo mismo estar en vivo que pues escucharlo en, con unos audífonos. Ahora sí que no, no tiene nada que ver, pero pues se pueden dar una idea. Algo que sí, amigos... Este, bueno, el, sub, el amplificador, como sabrán, nos da una, una potencia de 2,900 watts RMS a 4 ohms. Pero aún así siento que le hace falta potencia a este subwoofer ruso. Y ahora sí que no es ninguna sorpresa, era de esperarse. Y aquí hago una pequeña pausa, amigos, para proponerles que si este video llega a los 7,000 likes, conecto el subwoofer ruso a 0.5 ohms. Lo que hará que llevemos al límite tanto el amplificador como el subwoofer ruso. Que bueno ya con el rizo del cajón debe rozar el 1 ohm o 1.2 aproximadamente le calculo. Ya lo veremos en la prueba. Y como les mencioné en el video boxing del amplificador nos entrega una potencia de 5580 watts RMS a un ohm, por lo que será bastante interesante. Así es que si lo quieren ver, dejen su pulgada arriba. Ahora sí, continuamos con este demo. He puesto una playera amigos, a ver si la alcanza a mover el bass. ¿Qué onda? Si ¿Sí estás en tu casa Este... O sea, ahorita vine por acá atrás como vine a... Ahora sí si que grabar el demo del, del 12 Ajá ¿En dónde andas? Para acá ahorita Si quieres te paso mi ubicación ¿Como en 15 o 20 minutos? Ajá Órale, va, ya está bro Sale, Sale. Órale, nos vamos Como vieron amigos, me habló Mario a medio demo De hecho, él ha salido ya en varios demos A ver si ahorita quiere salir en otro y pues, saber qué opinan del equipo de Audi. Y pues bueno, mis estimados amigos Extreme Bassers. Ese fue el demo del subwoofer de AfBombs. bombs Espero que les haya gustado. Si eso fue, por favor, dejen su pulgar arriba. Y háganme saber en los comentarios qué otra canción les gustaría que checáramos con el subwoofer ruso. Una canción que digan, no, estaba a sonar brutal. Así es que, ahí en los comentarios, espero canción Y pues bueno amigos, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video con más Audiocar, adiós.